Nuestra eterna presidenta queridísima Dilma Rousseff. Gracias. Quisiera dar inicio saludando a nuestra querida coordinación de la mesa, coordinadora de la mesa Rosana Ramos. Saludar a Giacomo Filibecchi y agradecerle por las palabras que pronunció sobre mí y decirle algo muy interesante. Cuando llegué en la cárcel Tiradentes, donde íbamos al final, ¿no tiene traducción? ¿Entiende todo? Bueno, espero que sí. Cuando llegué a este lugar, estaba escrito en la pared. Algún preso lo escribió, que tenía unas cinco capas de, de, de pintura. Feliz del pueblo que no tiene héroes. Yo me fijé en esto, y esto quedó en mi cabeza. ¿Por qué feliz el pueblo que no tiene héroes? Era una suerte de denuncia, un desahogo de quien escribió, porque feliz del pueblo que no tiene que resistir a la tortura, que no tiene que resistir a las restricciones de derechos, que no tiene que resistir, por lo tanto, a todas las atrocidades cometidas a lo largo de la historia en contra de los más pobres y oprimidos. Al contrario de lo que parecía, era una defensa de la capacidad de cada una de las personas, incluso las más anónimas, que deben resistir. Las personas no nacen resistiendo. Las circunstancias históricas las obligan a resistir. Y es lo que pasa con todos nosotros. Es algo que compartimos en este momento de una forma muy similar. ¿Por qué? Porque en este momento vivimos algo que en todo el mundo, la globalización eh, llevó al desarrollo del capitalismo, en el que preponderan las finanzas. Por lo tanto, las crisis siempre se hicieron más lentas cuando se trata de recuperar, de recuperación. A la vez, llevó al contrario de lo que pasó en la fase de la democracia liberal, llevó a una inmensa ampliación de la desigualdad. En toda la ideología del ascenso social que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, se deshace frente a un aumento tan acelerado de la desigualdad en el mundo, sobre todo porque las finanzas pasan a tener una preponderancia en la economía lo que lleva a una dramática reducción de, los mismos, de las mismas inversiones productivas, lo que también compromete a la ampliación de empleos y oportunidades. Y esto perjudica a los trabajadores, a los pequeños propietarios, a los pequeños agricultores e incluso a los que producen para el mercado interno y no tienen dimensión para transformar una parte de sus empresas en bancos. Este proceso explica este proceso de extrema desigualdad, de pérdida, de pérdida que tú, de aquello que mencionaste, que es la hipótesis de que siempre mi hijo va a vivir mejor que yo. Ocasionó un problema en lo que se refiere a la democracia. La democracia es reducida no vivimos la expansión democrática del postguerra. Después del 80, con Reagan y también con Thatcher. Todo cambió a través de una deregulación brutal del sistema financiero. Y eso cambió las condiciones en las cuales se apropian de las ganancias. Y entonces vemos aquellas manifestaciones, 1% contra 99%, lo que dice Oxfam sobre el mundo, sobre Brasil, Estados Unidos e Inglaterra y sobre cualquier país. Un inmenso aumento de los ricos, un aumento de los muy ricos en base a títulos, acciones y manipulación financiera y una reducción del desarrollo científico y tecnológico, una reducción de empleos y una precarización del trabajo interesante que de algún modo esto fue contrarrestado en Latinoamérica por los gobiernos populares, porque mientras este proceso ocurría, estábamos en plena fase de distribución de ingresos en este continente, Argentina, Brasil, Uruguay y los demás países. Algunos más, otros menos, pero la gran mayoría estaba en esta fase. Este proceso que lleva a la crisis del 2008-2009 también empieza a mostrar un gran problema. Porque cuando los gobiernos no son capaces de atender a las demandas sociales, se convierten de forma progresiva Digamos, no de forma explícita, pero hacen que una parte de la política sea irrelevante para las personas. Las personas se identifican en la incapacidad de atención de la política, un deterioro de esta política, y también surge desde el punto de vista ideológico y cultural muy manipulado por los medios, surge una intensificación, una radicalización de la forma tradicional de explicar la realidad, que es explicarla por la apariencia, la apariencia de las cosas. Es impresionante, es asombroso, pero esto es lo que pasa. Los migrantes mexicanos, bueno, van a ser responsables por la concentración de riqueza en el mayor imperio del mundo. Cuando esta concentración de riqueza deriva de un modelo de corto plazo y que los CEOs, o sea, los dueños de las empresas y también sus dirigentes y la alta administración cubran en acciones y los precios de las acciones deben ser manipulados hacia arriba y el crédito pasa a ser un instrumento de especulación. Toma prestado, se aplica en la bolsa, comprando su misma acción. Incluso Apple, que tiene un más de 800 millones de dólares al año, pide préstamos, porque como todos sabemos, la rentabilidad del capital de terceros siempre se, debe ser menor. Puede tener una rentabilidad menor que el capital de uno mismo. Este es un proceso brutal de concentración de ingresos. Entonces, ¿por qué Trump? ¿Por qué Brexit? Porque el crecimiento de la extrema derecha? De cierto modo, estamos en una transición. No creo que podamos explicar internacionalmente esto a través de la frase de Gramsci, la situación de que lo nuevo no nació y lo, y el, lo viejo no murió. Lo viejo perdió, es como la serpiente pierde la piel, el cuero, Hoy el cuero es otro, no es el capital, el capital industrial oligopolista, el cuero o la piel es el capital financiero y, el, y esta piel resucitó desde los años 80. Y este es un proceso, está madurando. Considero que hay un serio problema en lo que se refiere a la democracia liberal. Y estoy de acuerdo que la democracia liberal para nosotros, de la izquierda latinoamericana, no, Diana, que discutimos entre los límites de la representación democrático-burguesa, que no bastaba tan solo hablar de libertad de organización, no bastaba solamente, eso hizo que la democracia liberal se hiciera progresista en sí misma, porque pierde su fecha de caducidad, para ellos, pero no para nosotros. Y Creo, entonces, que surgen dos cosas. También surge o altera, se altera esta capacidad de responder a nivel de las demandas de la población. Y entonces surge el tema de que es internacional la desvalorización de la política, porque es un método por el cual jamás aparece aquel tema de la desigualdad es el producto de la reacción de las personas. Yo reacciono contra los migrantes. Yo reacciono, me están, están robando mi empleo. Esta es mi visión inmediata. No es el proceso del sistema. Y creo que esto ocurre también en algunas manifestaciones. Por ejemplo, Tuvimos una manifestación aquí similar a la de los chalecos amarillos, que era la de los camioneros. Efectivamente, aumentar en 400% el precio de la gasolina fue un escándalo. Y eso transforma a los dueños de las empresas. Ellos tampoco pueden pagar eso, no pueden saber cuál es su costo. Hay problemas para los camioneros que tienen un camión, bueno, hay problemas para todos, pero la causa de esto es el aumento del precio. ¿Qué es lo que provoca el aumento del precio? Una sumisión de un gobierno a los intereses de una minoría que controla que controla las acciones financieras de Petrobras y en lugar de rendir cuentas al conjunto rinde cuentas a esta minoría la manifestación se convierte en algo contra el aumento del petróleo del gas de cocina ahora es contra las tasas las tasas, los impuestos. Bueno, me parece perfecto diversificar la matriz energética, pero el problema de Francia no es este, es como en cualquier país europeo, la inmensa pérdida de derechos de, y de, de, de precarización del trabajo que están tratando de hacer. Y esto llega a un punto que, bueno, supera la medida. Cuando esto sucede, el movimiento también extrapola, aparece, se transforma y se convierte en un movimiento que muchas veces rechaza la política porque el proceso de descualificación de la política ya había empezado hace tiempo. Nosotros lo vivimos y creo que tenemos que discutir cuáles son las formas de democracia que están sustituyendo la democracia liberal. Algunos lo llaman de democracia mitigada, otros se refieren a un estado de excepción que corroe a la democracia por adentro. O sea, hay varias categorías, varias manifestaciones en Brasil vivimos los últimos años a partir del golpe de 2016 vivimos un proceso de construcción de la constitución yo creo que al no tener una mejor forma de denominarlo yo elijo el estado de excepción, o sea aquel que convive con la democracia, que la destruye por adentro. No es a través de una dictadura militar como ya vivimos. No es de esa forma que eliminamos integralmente los derechos. el derecho de manifestación, libertad de prensa, organización, hay una pérdida genérica para todas las personas, en todas las circunstancias este es el proceso de dictadura cuál es la diferencia de esto y lo que estamos viviendo porque siempre negaron que fue un golpe lo negaron porque el golpe pone eh, en evidencia y digamos revela y hace claro hace un striptease de una toma indebida del poder. Por eso no se puede llamar golpe, porque al contrario de los golpes pasados, se acuerda que, bueno, tomaban la televisión, la radio y decían, bueno, acá hay, hay un golpe que es así, así, ya sabes. Los golpes anteriores eran evidentes este se tiende a ocultar al golpear la democracia en este nuevo momento esto es algo que hay que ocultar entonces les digo creo que hay que radicalizar la lucha democrática y esto hay que combinarlo con la emergencia del neoliberalismo es bueno recordar que en Brasil mi impeachment empezó todo con esto, empezó con la adopción de una pauta económica y social contra la soberanía nacional, que no contó con ningún voto. Y también llegó el momento en el que se arresta Lula porque va a ganar la elección. Por eso hay tres momentos de esa etapa que preparan una nueva escalada Esta de que Lula no podía ganar la elección derivaba de lo siguiente, todo el sistema golpista se tiene que reproducir dejar permitir que Lula ganara la elección impediría esta reproducción impediría que profundasen la venta de Petrobras que ampliasen la pérdida y la desregulación de los derechos de los trabajadores porque dicen que la reforma laboral es incompleta la previsión la escuela sin partido a independencia del banco central y así sucesivamente Lula no podía ganar la elección pero la iba a ganar, hicieron todo lo posible para que no ganara lo prendieron, lo enjuiciaron después de prender impidieron que fuera candidato luego de hacer esto impidieron que hablara este proceso culminó con una elección, en esta elección, se pretende legitimar todo este proceso anterior bajo la hegemonía de Brasil no necesariamente todas asumieron esta forma en el caso de Brasil, de Brasil un autoritarismo que tiene aspectos neofascistas porque articula el neoliberalismo claro con un componente que es uno no basta, no, es decir, uno no basta de, que derrote electoralmente a los adversarios. Además, esta es una regla del juego democrático, derrotar al adversario. Es parte del juego democrático, pero destrozarlo, eso no, destruirlo tampoco. Ni los adversarios políticos, ni tampoco los movimientos sociales militantes. Este, esta apariencia hace con que se hace que se combinen dos cosas. ¿Por qué hablo de radicalizar la democracia? ¿Qué es lo más importante para nosotros normalmente? porque creo que la democracia es una forma, la radicalización de la democracia es una forma de combinar el carácter popular de los derechos sociales del pueblo o de cualquier pueblo con la defensa de su soberanía, porque en nuestros países sí está en cuestión hacia dónde van nuestras riquezas, hacia dónde va todo lo que conquistamos en lo que se refiere a, por ejemplo, no solo nuestros minerales y nuestras tierras fértiles, sino toda la tecnología que desarrollamos para, para tener un nivel medio. El Banco de Brasil provoca los chorros medios y con ah, los aviones uh, y para competir con bombardier. Esta es una tecno tecnología que la hicimos nosotros de aviones. Nosotros podemos compartirlo. ¿Por qué venderlos? Lo mismo pasa con eh, los siguientes Somos un país que conquistó la ex capacidad de explorar en aguas profundas, en grandes profundidades y con altas temperaturas. ¿Por qué entregar los, los pozos? No, Petrobras no tiene dinero. ¿Cómo no tiene dinero si cualquier banco del mundo busca una Busca una empresa de petróleo para prestarle dinero. O sea, vivimos un momento en donde hay muchas cosas a cuestionar. Y la democracia es una forma por la cual tendremos que manifestarnos y llevar hasta un límite todo un proceso de lucha. Creo, y voy a concluir de esta forma, creo que además de esto hay otra gran novedad, además de la emergencia de la extrema derecha, hay otra gran novedad internacionalmente, que son las nuevos, los llamados nuevos medios. No me parece que sean neutras, neutrales. Nosotros no decimos que la televisión, la radio son neutros. La, los nuevos medios son tecnologías que se pueden utilizar de varias formas. En esta última elección vimos el aspecto disruptivo. Después les explico qué es en lo que se refiere a la elección brasileña. Por primera vez, que no tenía partido, no tenía tiempo de televisión y no participaba en los debates, ganó una elección. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que una persona sin partido, sin tiempo de televisión y sin participar en debates se gana una elección? Porque se creó un nuevo territorio político, un terripo, el territorio político que, está, eh, que consta de la, los nuevos medios. Acá usaron el WhatsApp porque es disruptivo. Esto pasa cuando cualquier tecnología, al entrar en el sistema político, hace que desaparezca otra. Por ejemplo, yo soy de la época en la que utilizábamos. No me refiero a aquella cosa. <risa> En lugar de ver Netflix o cualquier otro Prime Video, usábamos una cinta cassette. eso. Otro día vi un disco de vinilo, yo soy de esta época. Empecé mi vida escuchando historias, cuentos de hadas en discos de vinilo. Ustedes son más jóvenes. Yo conozco la tecnología disruptiva. Lo que digo es que los medios sociales desde el punto de vista político crean un otro espacio, crean un nuevo espacio. En el caso de WhatsApp, esto es más complicado porque es un espacio en el que la relación es bilateral. Entonces... No hay una situación de diálogo colectivo en el sentido inicial. Un diálogo colectivo siempre filtrado a través de una relación. Y esto permitió un nivel de expansión del territorio en el que no estábamos completamente presentes y esto está pasando en todo el mundo no solo en Brasil la presencia fuerte de los medios sociales creo que la radicalización de la democracia tiene que pasar por el uso de los medios sociales como forma de interacción entre todos lo necesitamos para poder expandir este proceso. Sobre todo nosotros que tendremos aquí en Latinoamérica, para nosotros es muy importante que nuestras articulaciones ocurran en varios niveles, pero no podemos prescindir de un gran frente democrático y popular. No podemos prescindir de esta articulación por lo tanto, concluyo diciendo que me parecería muy oportuno para todos los movimientos, partidos, organizaciones, aglomerados que luchen desde el punto de vista progresista o lo que en el pasado bueno, se llamaba izquierda. Y creo que tenemos que convertirlo en un terreno nuevamente hacer que este terreno modernizado se convierta de nuevo en un terreno que atraiga a millones de personas jóvenes y trabajadores. Tendremos que usar estos medios incluso, porque en Brasil los trabajadores la usaron en huelgas. Me acuerdo de las huelgas que involucraron a los trabajadores de hidroeléctricas y también como mecanismo de provocación en la huelga de los camioneros los chalecos amarillos hicieron lo mismo. O sea, no es algo que podemos pensar que no va a permanecer. El uso de los medios sociales en los movimientos políticos y sociales va a permanecer. O los enfrentamos o seremos burócratas. Muchas gracias.